a las hojas de cálculo vamos a utilizar dos aplicaciones el google drive por un lado, la hoja de cálculo de google drive y por otro lado vamos a utilizar el, la hoja de cálculo de, de libreoffice el, el libreoffice calc la, una hoja de cálculo es una tabla una tabla básicamente en este caso tenemos las columnas que vienen nombradas por letras. En, el, en esta versión de LibreOffice tenemos 1024 columnas y las filas que vienen numeradas. Y tenemos 1.448.576. Bien. Y en la versión de, de Google Drive tenemos 1.000 filas y. 26 columnas la, esto hace que tengamos cada una de las celdas viene nombrada por la letra de la columna y el número de la fila con lo cual ahora mismo estoy en la celda B2 en, aquí en el LibreOffice en este caso Aparece el nombre de la celda en la parte superior izquierda. Entonces, ahora mismo estoy en la celda B5. Esto nos servirá más adelante para hacer operaciones con diferentes, con diferentes celdas. También, si escribimos aquí el nombre de una celda, nos vamos a la celda correspondiente. Si escribo R4, me voy a la celda R4. Si escribís A1, me voy a la celda A1. Pues este es la, el primer paso para conocer un poco una hoja de cálculo, saber que está dividida en filas y columnas y que las celdas se nombran según la columna y la fila donde se encuentren. Pues eso es todo. Nos vamos a la siguiente lección.